Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ok, ¿me pueden decir qué piensan primero cuando escuchan México? ¿Qué se les ocurre? Es un país de buena gente. país de buena gente? ¿Conoce a muchos mexicanos aquí en España? Sí, algunos, sí. ¿Y son amables? Sí. Ah, listo. Ahora hay cultura general, ¿se es la capital de México? Está muy bien, Muy bien. ¿Los números de habitantes más o menos? Uh, muchos. <risa> no Como sí. 120 algo. ¿No? Eh, lo, la moneda en México, ¿saben más o menos? Los pesos mexicanos. Sí. Los colores de la bandera de México sabrían decir. Verde, blanco, blanco. Ajá. Eh, el rojo, ¿no? el rojo. Sí, muy bien. El presidente de México... Eh. ¿No? ¿No? Cultura general. <risa> Nieto. Eh, ¿Qué piensas de la gastronomía mexicana? ¿Sí ¿Ya probaron o nunca? Para me gusta picante. ¿Sí ¿Te gusta picante? Sí. sí. sí. ¿Y qué más ¿Tacos probaron? ¿Tacos probaron? ¿O... Sí, tacos mexicanos, sí. Sí. sí. Eh... Como si he olvidado el jugador del, del Barça antes, ¿Ah? ¿cómo se llama? Eh, Márquez. Márquez, este, este. ¿Sí? ¿Le gusta Barcelona? Sí. <risa> <risa> o también en Madrid estaba el delantero carito oh, Yo ¿no? soy del Barça. Ya. Sí. <risa> ¿Qué otros futbolistas mexicanos conoces? O... No, no es, de... es del Barça, no, olvidado. ¿Sí? Porque ahora han cambiado todo y... Ah, ok. Y ¿Eh? Antes me recuerdo que de... antes teníamos buen equipo. Ah, ok. ¿Bailes mexicanos sabrían decir algunos o no? ¿Qué se bailaría según ustedes en México? Yo me recuerdo de mi, mi país, que hemos ganado en la Copa del Mundo en, en México, ¿no? el 78. ¿Qué en España? No, no, soy tunecino yo. Ah, tú... Tunisino. La Copa del Mundo, 78, está en México, ¿no? Sí, creo. Eh, ¿Y tú país? no le ganó. Le ganó 3-1. A México. Sí. <risa> <risa> <risa> okay. <risa> ok, y ahora um, eh, antes de la llegada de los españoles había. ¿Saben qué civilización había en México? ¿Qué? ¿Qué la, la civilización antes de los españoles en México, antes de Cristóbal Colón, ¿no? Mayas, ¿no? Mayas, muy bien, o aztecas también. Sí, eso sí, eso sí. una. Bueno, mejor que nada. Bueno, Tenemos los gorros así súper grandes. Ah, sí. O famosos mexicanos conocen algunos cantantes, artistas. Salma Hayek no, Salma Hayek Salma ¿Sí? no, Hayek ¿no? sí. Y Hayek Salma Hayek es en árabe, su padre es, es mexicano y su madre es libanesa o al revés Sí, sí, creo que tiene sangre árabe como Shakira también Sí. Y de Inflas bueno, también, ¿no? El mexicano Creo que sí, es Inflas también El humorista Sí, y ahora última pregunta, palabras muy mexicanas, ¿conocen algunas? Yo he visto muchas películas de México. De... Sí de... de antes no, pero me... Amores perros, ¿conocer la película, no? Sí, sí, sí, sí, Y palabras mexicanas, ¿saben qué quiere decir? que chido, Que padre. Qué chido, qué padre es como... Qué guay, ¿sabes? Qué padre. <risa> <risa> eh, ¿Saben qué quiere decir? Híjole. No. Es como una sorpresa, como... Ay, mierda, o como... Qué sorpresa. Eh, ¿Saben qué es? Carnal, un carnal, un cuate, un güey. Un carnal, ¿no? Un güey, eso sí, ¿no? Eso sí. Un güey, que es? Un güey. No, es amigo. Ah, amigo. Eh, ¿Otras palabras mexicanas no conocen ni ¿no? verá? No, yo también conozco las calaveras mexicanas. Ah, sí. Muy bien. Mi amiga las decora. Ah, ok. Bueno, les agradezco mucho por su participación entonces. Gracias. Gracias. ¡Viva México! <risa> Gracias. Y pase el recuerdo a Alejandro Aldama. Ok. <risa> <risa> Gracias entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ah, buenos días, señor. ¿Cómo se llama? Buenos días. Me llamo Vidal. ¿Cómo? Vidal. Midal, sí, Vidal. Ah, ok, Vidal. Eh, ¿Me puedes decir, entonces cuando escuchas México, en qué piensas primero, qué se te hace pensar? Pues, personalmente, México es lindo, lo primero. Sí. que es un gran país, tiene mucha naturaleza, a mí personalmente me encanta. Sí. La actitud de los mexicanos, sí. que es muy alegre. ¿Tienes muchos amigos mexicanos? Sí, tengo un par de ellos, tengo un par de compañeros Muy de alegres. Trabajo, sí. sí, mexicanos. Y bueno, depende de cada uno, como lo vea. Luego, la parte mala, pues, el tema de las mafias y de un poco la corrupción y y demás, pero bueno, sí, pero bien. Okay. pregunta de cultura general, ¿se es la capital de México? México, de México, de México de f ¿no? Sí, muy de México bien. de f, sí. ¿El número de habitantes de más o menos de México? 50 millones. No, eh, 120 por ahí. 120, ¿sí? ¡buah! Pues no ha quedado eso para Brasil, creo, ¿no? O sea, es el país más hispanofono sí. del mundo, ah, hispanohablante sí, sí. del mundo, sí. Ajá. Eh, ¿Sabes los dos colores de la bandera de México, más o menos? Sí, verde, blanco y rojo. Muy bien. Sí. La moneda de México. Usan el dólar también, ¿verdad? Es lo único... No, el peso mexicano. Al ah, peso mexicano, sí. Sí, sí. Es que los países latinoamericanos suelen utilizar los pesos. Sí. sí. El presidente de México. Pues, eh, le he visto hace poco en la tele, pero no me acuerdo cómo se llama. Nieto. Nieto, eso. ¿Carlos Nieto? Carlos Nieto, sí. Sí. Okay. ahora me puedes hablar de la gastronomía mexicana, ¿qué te parece? Pues, solo, solo ir a, a restaurantes mexicanos. ¿Sí te gusta? Aquí en Madrid, sí, me gusta, sí. Sí. Está bien. ¿Qué te gusta comer, por ejemplo? Pues ¿sabes? la enchilada rosita, eh, los tacos, los nachos. Ok. Generar un poco... Ok. ¿Sabías la, la civilización la boca, ¿no? antes de la llegada de los Llegado españoles en todo. México? Sí, la maya. Sí, mayas la mala, aztecas, sí. sí. La azteca, sí. Eh, ¿Sabes también del fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí, pero no ando muy así sobre México, la verdad. ¿No? No sé mucho no. sobre México. <risa> sí, que fueron más o menos, yo creo, octavos en el último mundial. ¿Ah, sí? sí? creo. Eh, Ahora me puedes también decir eh, sobre México los bailes, como los imaginas? ¿Los bailes los modernos o los antiguos? Bueno, los dos. <risa> Hombre, sé que los antiguos son más de los indígenas, ¿no? Y eso, ¿no? Sí. Los bailes tribales. Sí. Y luego, pues, los modernos, pues supongo que será un poco, pues, lo más moderno, ¿no? Lo latino, ¿no? Supongo. Sí, ¿sabes por ejemplo, Que más son salsa. Mucha salsa, sí, regretón, claro. Que es lo que se lleva hoy en día. Sí, es verdad. Sobre México, las mujeres mexicanas, ¿cómo te parecen Hombre, pues, hay de todo, ¿no? Sí. Tiene que haber de todo, pero... Yo creo que hay mexicanas muy guapas. ¿Los ves las telenovelas? ¿Sí te gustan las telenovelas sí, mexicanas? Sí. Eh, ¿Sabes ahora palabras muy mexicanas? Pendejo. Sí. Eh, ¿Qué pasó, güey? Sí. Eh, La huevada, puede ser. Sí. ¿Y alguna más? Así, pero vamos. Porque tengo un sí. compañero, digo, tengo un par de compañeros y, sí. También muy, muy mexicano. Sí. ¿Sabes qué quiere decir que padre o que chido? No es como aquí como se dice que guay guay guay qué guay ah, qué sí guay qué guay qué cool sí qué cool sí eh, chingate sabes qué sí, es? chingate sí bueno. chinga sí, la madre sí, sí. grosera. Sí. el elote sabes sí. qué es el elote el elote me suena mucho esa palabra pero no lo suele decir mi compañero pero no traemos el maíz ah sí sí el elote ah qué bueno bueno te agradezco mucho entonces por tu participación vale. gracias venga hasta luego gracias hasta luego vale. listo buenos días y ver cómo está muy bien. ¿Cómo se sí. llama? Llamo Alejandro. Ah, Alejandro, listo. Entonces, ¿me puedes decir qué, qué se te ocurre cuando te hablo de México? ¿Qué piensas de México? Cuando hablas de, de México, pues, de un país muy heterogéneo. Una cultura muy curiosa aquí, eh, muy colorida, muy dispara en sí, entre distintas sí. partes del país. Algo okay. me recuerda, algo muy colorido, no sé. Ah, ok. Algo así, diría. Ahora, preguntas de cultura general. ¿Sabes cuál es la capital de México? México de Efe. Sí, ¿sabes? Eh, ¿Cuántos habitantes tiene más o menos el país? ¿El país? Pues ahí me pillas un poco. Yo diría que... No lo... creo haberlo leído, ¿60? ¿60 millones? No, el doble. No, el doble, ¿verdad? Sí. Claro. Y ah, los colores de la bandera en México. ¿Sabes este Blanco, verde, ¿Y? rojo. Muy bien, sí. ¿La, mo <risa> la moneda en México? <risa> los pesos, el peso. El peso Mexicano, claro. Muy bien. ¿Y Sí, ¿tú, ¿Tú tienes amigos mexicanos o no? no? No, no tengo el placer de tener amigos mexicanos. ¿Y cómo los imaginas? ¿Muy abiertos, muy uh, cerrados? Bueno, supongo que como cualquier ser humano no, serán distintos en Brasil. Sí. Sí. <risa> sí. Abiertos, como solemos ser los latinos, supongo, está el estereotipo de... suele cumplirse de la facilidad para conocer gente y demás, pero ya está. Ah, ok. ¿Y los bailes mexicanos sabrías describirlos o qué bailan por allá? tú crees? Pues la verdad es que no lo sé. ¿No sabes mucho? No lo sé. Eh, ¿Fútbol? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿No? Y no entiendo nada de fútbol. Ah, no, no. No <risa> me pregunto sobre fútbol. ¿Conoces mexicanos famosos en el mundo o que fueron famosos? Eh, Diego Rivera. Sí, la, la esposa también de... De, de, de esta, esta mujer Calo. que es Frida Kahlo. Gracias. Sí. <risa> eh, Emil, Emiliano, papá. No sé... <risa> no. Pues, eh, no lo sé, a ver... Si me pongo a pensar, me acordaré de más, pero vamos. Ahora mismo no sé. <risa> ah, listo. Eh, ¿Gastronomía mexicana? Me encanta. Sí. Eh, ¿Qué conoces de la gastronomía mexicana? El alambre, la forma que tienen de cocinar el pollo, eh, el chipotle de verdad, cómo usan la lima, las especias, el cilantro... Me encanta. Eh. Sí. Ah, listo, ahí. Y... El picante. Gigante, gusto, okay. <risa> y última pregunta sabes algunas palabras muy mexicanas? Eh, pues no lo sé la verdad parte de las típicas ¿no? que están en el habla los modismos como órale o las palabras que cambian jala, entre jalar y coger también que es bastante ah, de <risa> Pero jalar. Pues, no lo sé, o sea, palabras que se usan allí no aquí, pero expresiones como tal, de México, no sabría Jalar como así cuando dices jalar, o sea, es así jalar, ¿no? ¿O? Sí, como coger o tirar ah, o okay, empujar a okay. algo, ¿no? Algo sí. así. ¿Sí? Eso un yo ¿no? okay. ¿Sabes qué quiere decir carnal o cuate o güey? Eh, como amigo, colega, tío, sí. es un homólogo, ¿no? Exacto. Sí, como... Qué padre, qué chido. Qué padre, exacto. También, ¿Sabes, sabes también. qué quiere decir? Sí. Sí. Eh, el elote, ¿sabes qué es el elote? No El maíz, allá dice el elote ah, eh, Mira, ¿Sabes qué quiere decir, híjole? No, tampoco Bueno, es como a veces decir es que mierda mucho la expresión, pero no, nunca me paraba a pensar qué significaba es... Sí, es como que mierda o que te sorpresa <risa> Ah, listo, entonces te agradezco mucho por tus Nada, respuestas gracias Bueno, <risa> gracias, hasta luego Muchas gracias por Gracias Buenos días señora Buenos días ¿Cómo se llama? Cristina, listo. Cristina, ¿qué piensas directamente cuando te hablan de México? ¿En qué piensas de una vez? Pues pienso que es un país muy interesante, pero que últimamente le veo pues, que la violencia se dueña un poquito del país, que da un poquito de pena. Ah, Por les... amigos que son de allí. ¿no? Sí, entiendo. Eh, ahora hay cultura general, ¿sabes la capital de México? Sí, esto, México, México, Exacto. ¿Sabes sí. más o menos el número de habitantes del país de México? No tengo ni idea. Si en España somos 40, puede ser 80. No tengo ni idea, no. Como tres veces más, 120. Tres veces. Eh, ¿Los colores de la bandera de México? O sea, el rojo, el amarillo, el latín. ¿Rojo, verde? ¿No? No, blanco y verde. Verde. Nah, ya me lo, siento, <ríe> me lo siento. Eso era el de Colombia, creo, que dijo. Sí. <ríe> eh, ¿Sabe la moneda en México? Es el peso. ¿Peso mexicano? Muy bien. Eh, ahora, ¿tú conoces famosos mexicanos en el mundo? Sí, claro. Ahí desde África, San Magdaleno, toda es ah. mexicana. En caso de un eh, francés, ¿cierto? Sí. Salmayek, sí. Eh, bueno, está eh, Nieto el presidente. Pues a todos los políticos de son muy famosos. Sí. No sé. Eh, a ver qué se me ocurre ahora mismo. Escritores. Eh, bueno. eh, Artistas. Artistas. Una artista famosa que pinta. Brisa. Ah, bueno, Frida Kahlo. Eso sí. Estaba, estaba pensando en vivos. <risa> ah, pero... sí. Ah, listo. Eh, ¿Sabes qué se va a ir a muy más o menos en México? No tengo ni idea de un poco como en todos los lados, pero no sé si ahí están los corridos mexicanos famosos pero eso ya es como muy tradicional, supongo que bailarán como en todos los lados no, no, no. Sí, y de fútbol, ¿te gusta el fútbol o no? No tengo ni idea de fútbol, no, así no. que ahí ah. no voy a acertar nada ah, ¿Sabías la civilización antes de la llegada de los españoles a...? La Azteca, ¿no? Azteca, sí, muy bien eh, ¿Gastronomía mexicana nos puedes decir algo? Bueno, estar con tacos, Sí, sí, ¿y tienes amigos mexicanos? ¿Cómo te parece la gente mexicana en general? ¿Amable? Pues muy sí, cariñosa, muy amable. ¿Qué ¿Cariñosa? Ah, ok. Eh, ¿qué, ¿Qué ciudades de México te gustaría visitar? Pues me gustaría mucho el, el estado de Michoacán. Michoacán, sí. Me gustaría mucho conocerlo y la zona donde... Yucatán también me gustaría mucho. Ok. Entonces, y última pregunta, ¿sabes modismos, palabras muy mexicanas? Eh, es que a mí no, no te sé decir, las, las escucho, de, las, pero no te las sé reproducir. Por ejemplo, ¿sabes qué, es? ¿Qué quiere decir? que padre o qué chido. Es pues que mola mucho, ¿no? Que gusta mucho. Sí. Eh, híjole, ¿sabes qué es híjole? Eh, anda, no sé, es una expresión, ¿no? Exacto. Eh, ¿Sabes qué es un carnal, o un cuate, un güey? Un amigo, ¿no? Un amigo, muy bien. El elote, ¿sabes qué es el elote? No. Es el maíz. No. Y chingate, ¿sabes qué quiere decir? <risa> Ah, listo, muchas gracias por su respuesta. Gracias, hasta luego. Bueno, se acabó el video igual. Eh, les pido un gran favor, entonces votar por mí en el video que está en la descripción del video. Es un video para ganar un viaje a Cancún, México y ser remunerado, haciendo, pues, dando una linda imagen de México. Así que si todos ustedes quieren participar en este proyecto, pues miren el enlace de mi video, le ponen un like primero y luego miran eh, cómo se, se puede pues se puede hacer la candidatura y si hacen la candidatura, pues yo pondría poner en el final de, de mi video del próximo video del próximo del próximo podría poner el video tuyo, digamos tú te llamas Juan Juan Ermita por ejemplo, y pues candidatas, bueno, no sé si pronuncias el verbo, pero si quieres ser candidato para ir a Cancún, pues haces tu video y me dices, Michelle, por favor, al final de tu video puedes poner mi candidatura para que voten por mí, y yo con mucho gusto lo hago, estamos aquí para ayudarnos entre hermanos, así que no olviden eh, la descripción para votar por mí, por favor. Hasta luego, espero te haya gustado el video, yo estoy un poco enfermo ahora mismo, pero bueno, no es el tema. Chao.